Hola, yo soy Olga C. Moret, mujer cronopio, y hoy quiero hablarte de Butler. Vamos a ir poco a poco viendo de qué se trata esto de la automatización en Tralo. Bien, vamos que acá, en una de las esquinas del tablero, aparece el botón de automatización. Si damos clic ahí, entonces nos van a aparecer las tres opciones que nos da Trello para empezar a automatizar. La primera de ellas son las reglas. Las reglas básicamente cómo actúan es que pasa algo, entonces Trello tiene una reacción. If esto pasa, then hago tal cosa, else hago tal otra. Luego tenemos los botones. Estos botones vamos a tenerlos en las tarjetas y en el tablero y cuando hagamos clic van a ser una serie de acciones que nosotros predeterminamos. Y por último está los informes de correo electrónico, que es una manera de que al final del día, por, por lo menos, se mande un reporte de todas las actividades del tablero, de lo que quedó pendiente y otras opciones. Esta es la interfaz de Butler. Como verás, no está en español, no está localizada al español, está solo disponible al inglés. Vamos a hacer un breve recorrido por la interfase de Butler. Lo primero que quiero decirte acá es que vas a tener tres elementos muy importantes. ¿Por qué? Porque el primero de ellos es sobre la ayuda. Aquí tienes todo el manual que ofrece Trello en su sitio de ayuda para que manejes Butler o su robot de automatizaciones. Luego vas a tener las aplicaciones que están conectadas a Butler y por último vas a tener los detalles de tu cuenta. Esto es muy importante porque aquí vas a tener el log de todos los comandos que se han corrido en Butler y también vas a tener la información de tu cuenta como por ejemplo tu cuota mensual. Dependiendo de las diferentes precios o modalidades en las que puedes tener una cuenta de Trello paga o gratuita vas a tener una cuota de operaciones. Si quieres saber más acerca de esta cuota te dejo por aquí arriba un link directo al video en donde explica el nuevo pricing que ofrece Trello a sus usuarios. Vamos a comenzar viendo qué nos ofrece el menú principal de nuestro robot Butler. Primero tenemos tips de automatización. Trello va a detectar de alguna manera los comandos que más repites en tu uso del tablero y va a hacer sugerencia para la creación de reglas, de botones, de tablero o de tarjeta y otras recomendaciones. Luego aquí tienes toda la parte de las reglas. Fíjense que como yo no tengo ninguna regla, lo que sale acá es cómo hacer las cosas y me da algunos ejemplos. Luego tenemos los botones de tarjeta, los botones de tablero, la integración con el calendario y luego tenemos unos comandos que se disparan cuando llega una determinada fecha en el calendario. Si vamos al otro lado de la pantalla, entonces vamos a tener acá esto que es muy muy muy importante se pueden crear en Butler librerías de comandos ¿por qué es importante? porque a la hora de copiar un tablero de un usuario a otro, de un espacio de trabajo a otro, estas etiquetas te van a facilitar la tarea, porque Trello lamentablemente tiene un pequeño una pequeña deficiencia allí y es que es un infierno para cuando tienes que pasar los tableros eh, para otros espacios o para otros usuarios y los quieres copiar, el por lo general, no copia las reglas. También hay ciertas cosas sobre qué reglas se comparten con qué tablero y cosas que vamos a ver más adelante. Como verás, este tablero no tiene nada. Así que vamos a comenzar por crear una regla nueva. Te quiero mostrar las opciones para crear una regla nueva. Lo primero que tienes que saber es que para crear una regla tienes que decidir ¿Qué disparador va a comenzar este comportamiento en Trello? Trigger significa en inglés disparador. Vamos a ver a continuación qué tipos de disparadores nos ofrece Trello para crear sus reglas. Como verás, Trello tiene sus disparadores clasificados en movimientos de tarjetas, cambios en tarjetas, fechas, listas de chequeo, contenido en las tarjetas y campos que se refiere a campos Personalizados. Aquí nos dice que solo esto está disponible para tableros que son pagados, sin embargo, ya los, este, los campos personalizados son de dominio popular, así que yo creo que esto está un poco fuera de tono. ¿Qué otra cosa puedo hacer de entrada y que recomiendo que hagas ahora? Vas a chequear avanzado porque si ves cuando chequeamos esto o movemos este botón quiere decir que Trello nos va a ofrecer eh, como una refinación de sus herramientas es decir nos va a ofrecer más opciones aquí tenemos lo básico y aquí tenemos lo avanzado ok vamos a ver cada uno de, estos, de estas opciones de eh, disparadores llevo a decir triggers pero son disparadores en español Movimiento de tarjetas, vamos a traducir un poco esto, cuando una tarjeta y cuando me aparece esto, este símbolo aquí que es como un pequeño embudo, quiere decir que yo puedo crear un filtro, es decir, puedo usarlo nada más en las tarjetas de determinada lista, por ejemplo, vamos a utilizar una regla que cuando yo tenga una nueva tarjeta en el inbox, ¿sí?, voy a agregar esto, cada vez que yo selecciono algo de esto tengo que agregarlo a la regla, cuando una tarjeta en la lista inbox puedo poner varios filtros a la vez, imagínense que yo le ponga una eh, etiqueta que sea la amarilla, entonces va a decir cuando una tarjeta en la lista de inbox con una tarjeta, con una etiqueta, perdón, amarilla se crea o la mando por email. Si quieres saber cómo mandar una tarjeta a tu inbox o a una lista específica de Trello, aquí te dejo también otro video para que sepas cómo hacerlo. Cuando muevo una tarjeta desde, o cuando lo muevo a otra lista, vamos a poner aquí que la creamos, ¿en qué tablero? Fíjense que puede ser este, un tablero, eh, eh, eh, es el tablero en donde estoy, ¿sí? ¿Okay? y fíjense también que aquí me está explicando que cuando yo agrego esto significa tal y tal cosa ahora bien yo también puedo filtrar con estas opciones quién agrega esa tarjeta. Imagínense que yo estoy en un equipo de trabajo y quiero que cuando las personas que pertenecen a tal rol en ese equipo de trabajo agreguen una tarjeta en la lista de inbox al tablero que tenga una etiqueta amarilla, esto parece ya casi un rompecabezas o un, ¿cómo se llama? Un trabalenguas la cosa. Entonces fíjense que aquí también puedo poner esto. Aquí voy a poner By Me porque este es un board en solitario. Una vez que ya tengo compuesta toda esta frase, digamos, le voy a dar a agregar. Entonces ya mi trigger está listo. ¿Okay? Vamos a borrar este trigger para seguirles enseñando qué otras opciones tiene Trello. Aquí tienes otra posibilidad. Cuando una tarjeta es tiene, está asignada a mí o una tarjeta tiene algo en las fechas, tiene una fecha, fíjense que básicamente lo que vamos haciendo es moviendo las opciones y construyendo una suerte de frase en un lenguaje natural que me va a permitir saber ok, cuando una tarjeta de color amarillo con fecha de ayer se agregue a la tarjeta tal y la agregue fulanito, entonces yo voy a hacer tal y tal cosa, también tenemos listas de chequeo, imagínense esto es muy útil para representar ciertos procesos. Cuando una lista de chequeo esté marcada como completa o cualquier cosa, yo puedo mover la tarjeta. Por ejemplo, si yo quisiera hacer eso, cuando una tarjeta ah, aquí está, cuando no, ajá, cuando una tarjeta se agrega ¡ay caramba! Así, perdón, <ríe> se me perdió. Cuando una tarjeta con todas las este, checklists incompletas, con una, con una checklist incompleta, etcétera, etcétera, se agrega, entonces hago algo, ¿ok? Aquí tenemos también cuando las tarjetas son archivadas o son removidas del archivo, es decir, como restauradas. ¡Luna! ¡Luna! Es decir, restauradas al tablero. Puedo también disparar acciones. Cuando una lista es creada, ¿sí? ¡Luna! Cuando una lista es creada, es renombrada, es archivada o restaurada desde el archivo. Cuando una lista tiene exactamente X número de tarjetas. Entonces, cualquiera de estas cosas, yo puedo utilizarlas como un trigger que tienen que ver con el movimiento de tarjetas. Lo mismo sucede con cambios en las tarjetas. Fíjense, cuando una eh, etiqueta es agregada, cuando se pone algún archivo eh, como adjunto, incluso le puedo poner que el nombre del archivo empiece con tal letra, tenga tal distinción, etcétera. Cuando alguien agrega o remueve una tarjeta de tal condición, cuando cierta persona hace algo y también tiene incluido este power up de votación, entonces cuando, un, cuando una tarjeta recibe un voto, imagínense que yo la pueda mover o pueda hacer algo con eso. Luego tenemos la parte de las fechas, en la parte de las fechas tienen que ver cuándo se termina, cuándo empieza, esto es lo nuevo atrelo, este, fíjense que aquí pueden poner en o no en esta semana, este mes, este, este siglo, no mentira, eh, cuando no se va a acabar sino en tantos días, o sea por ejemplo imagínense que ustedes quieren poner un recordatorio cuando una tarjeta está a punto de vencerse, esta es una manera de hacerlo. ¿Okay? luego este, cuando eh, alguien ponga en el nombre de la tarjeta que contenga una lista imagínate esto fíjate esto esto es nuevo esto no lo había visto este comando automáticamente agregará fechas de vencimiento a las tarjetas cuando se ponga una indicación temporal en el nombre de la tarjeta por ejemplo tomorrow ok Mañana a las 10, el siguiente martes, de abril tal y tal y tal, en dos semanas antes del viernes, ok. Esto solo se disparará cuando tú creas una tarjeta o modificas la inscripción en el nombre. No eh, funciona para tarjetas viejas del tablero. Entonces, por ejemplo, cuando yo ponga como un card name, vamos a hacer esta regla de una vez. Vamos a, vamos a terminarla y van a ver cómo es el resultado y seguimos explorando las opciones como para que vean un poco y no marearlos con todo esto. Vamos a ver. Cuando ponga en la tarjeta, ¿verdad? Que comienza con eh, after, una day after, I don't know, fecha. Okay. Entonces voy a marcar la fecha como and set the due date on the date, and remove the match text, ok, vamos a hacer que esto sea el comando, ok, entonces cuando yo ponga fecha las acciones son estas, ella ya está lista, yo puedo agregar más acciones, lo bueno de esto es que yo puedo encadenar varias acciones, entonces imagínate que yo ponga eso y también voy a agregar o remover una etiqueta, que va a decir esta etiqueta roja y la añadimos, ¿ok? Vamos a ver cómo funciona esto, porque esta sí no la he probado. Ok, salvar. Estamos creando nuestra primera regla. Una vez que creas las reglas, ya te voy a mostrar cómo se lee esta parte de acá y qué significa esto. Tan, tan, tan, es importante. Ahora sí, vamos a probar. Vamos a añadir algo aquí en los objetivos. Vamos a poner fecha, 4, eh, vamos a poner 4 de octubre del de 2021, esto debe tener la fecha en inglés, sospecho yo, así que vamos a poner el 10 del 10, no, mentira, vamos a poner el 10 de noviembre, no, esto sería el 11, el 11 de septiembre, ay Dios mío, estas fechas americanas es con respecto a la de nosotros. entonces vamos a poner nombre de tarjeta, nombre. Vamos a añadir tarjeta, vamos a ver qué pasa. ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué tal? Agregó esto, quitó la fecha y además le puso la fecha que yo le puse y efectivamente es la fecha en formato inglés. ¿Ok? Vamos a borrar esto para que no nos quede el tablero sucio. La archivamos. Perfecto. Vamos de nuevo a las automatizaciones, vamos a nuestras reglas. Fíjense ahora que tengo esta primera regla que funciona de maravilla y fue súper fácil hacerla. ¿Qué significan estas cosas? Significa que yo le puedo poner una etiqueta, reglas de prueba, y ella me va a quedar ahora marcada en esa librería y cuando yo estoy acá, tengo ahora esta nueva librería, me da el conteo de los comandos que tengo activos por tablero y yo puedo empezar a hacer filtros acá. Esto es muy, muy útil, sobre todo cuando manejas varios eh, tableros. ¿Ok? Aquí puedo quitar la regla y acá voy a tener el comando log. Les voy a enseñar de una vez a leer este log de comandos. Fíjense, me está diciendo que hoy... Aproximadamente a esta hora, cuando grabo este video, este comando eh, eh, empezó a estar disponible para este tablero y ahora acá me dice la primera corrida. ¿Por qué es importante este log de corridas? Porque si la regla tiene un error y te estás rompiendo la cabeza y no sabes qué sucede, en ese log es que vas a poder ver el error y hacer el debug o corregir ese error. Aquí también, si tú ves, podemos este, pues poner esta, esta regla en el tablero de prueba. ¿Sí? Entonces tiene para copiar este reglas entre tableros. Y yo hago la automatización y me voy de nuevo a las reglas de este tablero. Ok, creamos nuestra primera regla. Yeah. Perfecto, perfecto. Vamos a ver. Vamos a crear... Otra regla y así aprovecho y te cuento qué otras opciones de disparador tiene todo esto. Nos quedamos por acá. Luego tenemos las fechas. Hicimos esta regla que nos quedó de rechupete. Las listas. Esta es importantísima. Cuando un checklist que yo pongo el nombre lo agrego a tal, puedo disparar acciones. Cuando el checklist está completo, yo puedo agregar acciones, como mover la carta, como mandar la tarjeta, perdón, mover, eh, mandar una notificación, etcétera. Cuando un ítem, y pongo el nombre de ese ítem, lo chequeo como listo imagínate que tú tengas actividades en tu tarjeta en tu flujo de trabajo que necesitas una notificación cuando esa cuando esa actividad está lista o que eso dispare otra cosa vamos a hacer una regla así a ver qué te parece voy a poner algo bien sencillo voy a poner que cuando el ítem, cuando un ítem no, oh, mira esto, cuando un ítem en inglés, por lo general cuando uso el pronombre indeterminado es cualquier ítem de la lista. Pero si quiero un ítem específico, entonces uso el artículo determinado que es el de, ¿okay? Cuando la tarjeta don de este ítem esté chequeado, en la lista checklist, ¿ok? Vamos a ser bien originales aquí, fíjense que puedo seguir poniendo filtros, ¿Ok? Puedo seguir poniendo filtros. Vamos a quedarnos aquí hasta ahora. Ok, ya tengo mi trigger. ¿Qué quiero que pase con esto? <ríe> quiero que me mueva la tarjeta a referencias. Mueve la tarjeta al tope de la lista o puede ser al fondo de la lista, referencias. Boom, Ya tengo mi regla. Uh, ahora pusieron esos papelillos ahí, yo no lo había visto. Ok, vamos a ver si esto funciona. Vamos a crear otra tarjeta. Vamos a ver, test, muy original yo. O sea, que yo con los nombres de una cosa, unos títulos y tal, creamos una lista que se llama checklist y ahora creamos este elemento done. Ahora voy a chequear. boom, Chequeé. ¡Oh! Por arte de magia, no por arte de Butler, esta tarjeta ahora se fue para dónde? Para acá, para acá. Chica, chica, chica, chica, chica, chica. No sé por qué estoy haciendo así, pero es que me emocionan estas automatizaciones no code. Soy demasiado nerd, lo sé, lo admito, estoy orgullosa de eso, pero también me gusta Star Wars, pero no importa. En fin, seguimos. Sí, paramos, no. Ok, perfecto. Vamos a ver qué otras opciones me dan las reglas. Seguimos explorando los triggers. Ok, ya exploramos los de checklists, ¿verdad? Esta es bien, bien, bien, bien chévere. ¿Por qué? Porque introduce algo que les voy a poner en un segundo video. Y es que en las automatizaciones de Butler, prepárate... Puedes usar variables, esto es una variable, esto que ves aquí entre llaves, es una variable para poder incluso hacer esos reportes que te hablaba al principio y todas estas cosas, bueno, así se hace y yo puedo tener el, el nombre de la tarjeta, los miembros de la tarjeta, los comentarios, es decir, hay como una base de datos, por decirlo así, a la que yo puedo tener acceso y con ese acceso puedo sacar información, sobre todo esto es muy muy útil en la parte de los reportes. Ok, tenemos también el contenido de la tarjeta. Cuando En la descripción, el nombre, la descripción, ambos, este, pues, empieza o contiene una palabra clave. Esto sirve para hacer esas palabras claves. Y fíjense que tú también puedes poner llave, asterisco llave, como parte del texto para que sea cualquier secuencia de palabras. Esto es una suerte de expresión regular. Si sabes de tecnología, quizás conoces esto. Y básicamente es poner una suerte de token o placeholder para sustituir, partes del texto. Esta como verás es muy muy muy sencilla, es solo la llave. Ok, luego tienes con tal comentario, que empiece con tal, que contenga tal, fíjense que también se van adinidando de alguna forma las cosas, ¿no? Cuando alguien sea mencionado en un checklist, en un comentario o en una descripción también puedo hacer trigger de una acción. Estos son los campos, eh, customizables o personalizables o los campos personalizados de los cuales te hablo en este video también que te dejo acá arriba entonces bueno eh, yo puedo tener estos campos fíjense que aquí yo tengo la última respuesta sí entonces y este puedo hacer dos campos a la vez y la última respuesta y tal están completados aquí tengo una serie de cosas que basta con leerlo como si fuera lenguaje natural. Lo que tienes que recordar del trigger antes de pasar a la lista de acciones es que es solo un trigger. ¿Sí? Claro, un trigger puede combinar una condición pero dentro de una de estas celdas. Es decir, yo no puedo poner un trigger que sea esto más esto. ¿Sí? Yo tengo que poner una sola acción fíjense que cuando yo pongo esto ya no me da opción de agregar más nada acá lo cual es diferente en las acciones como te decía antes porque puedes poner varias acciones al mismo tiempo vamos a borrar esto vamos a cancelar esto y vamos a agregar acciones a esta eh, a esta tarjeta de acá cuando le pongamos esa fecha es más Vamos a hacer una regla nueva, vamos a hacer una regla nueva que es cuando una tarjeta sea agregada en, a ver, cuando una tarjeta aquí, cuando una tarjeta sea agregada a la lista inbox, cualquier tarjeta, esto es súper genérico, ¿qué vamos a hacer? Lo que quiero es explorar las opciones contigo, si ves las opciones son un poquito más extensas y ya vas a ver por qué. Tenemos que podemos mover o copiar la tarjeta al tope de la lista o al fondo de la lista de otra lista. Al fondo de la lista, al fondo de la lista. Esto parece un de ¿verdad? Mover la tarjeta al tope de la lista, al final de la lista, ¿sí? O este, como el siguiente al, al, al, a, a la siguiente lista del tablero, ¿sí? Vamos leyendo aquí. ¿Puedo archivar o desarchivar? ¿Desarchivar? ¿Eso se dice desarchivar? No lo sé. La tarjeta. Vamos... A poner, vamos a ver si podemos poner una acción de cada tipo. Ok, vamos a mover la tarjeta al fondo de la lista inbox. Agregamos una opción. Vamos al siguiente menú o el siguiente conjunto de opciones. Crear una nueva tarjeta con este título en la lista esta con otra serie de opciones. También podemos agregar, por ejemplo, una banderita o una, una etiqueta verde, eh, podemos, por ejemplo, ponerle un sticker, ¿sí? El sticker de Smile a la tarjeta, ¿sí? Sticker de Smile a la tarjeta, podemos agregar links, de hecho, y podemos este, remover eh, la Start Date, podemos remover la, la Labels, podemos hacer todo lo que queramos. Recuerden que esto también va a ser secuencial, las acciones de Butler van a ser secuenciales, es decir, si una contrarresta a la otra, como se van a correr en secuencia, ese efecto de la última puede impactar a cualquiera de las cosas que pasen anteriormente, por si acaso dices, oye, pero yo puse eso y no puse la tarjeta, pero después pusiste que quitaran todas las etiquetas, obviamente se va a desaparecer. Vamos a ponerle un due date en una semana, entonces tú puedes poner en una, y aquí cambias, en una semana, y lo puedes poner a una hora específica, vamos a poner solo a una semana, ¿ok? Luego, un checklist, vamos a crear un checklist que se llame tareas, ¿sí? Podemos copiarnos un checklist que exista en otra tarjeta. que bon. lo agregamos, podemos agregar uno vacío, podemos asignar un, un item de, del checklist a mí. Imagínate que yo agregué un item, ¿verdad? Entonces vamos a agregar un item que sea tarea 1 a la lista tareas. Sí, le dije tareas, sí, tareas, perfecto. Y ese checklist, ese item me lo voy a asignar a mí. Bueno, vamos a ver si me sirve esta, pero yo creo que no va a estar habilitada. Vamos a ver. Eh, ok, yo puedo jugar con todo esto de las listas. Vamos a ponerle el due date. Eh, la siguiente semana, el Monday. Y lo agregamos. Siempre recuerden que tienen que ir agregando las cosas para que se marquen acá. Y cada una de estas reglas, como les decía que eran secuenciales, yo las puedo subir o bajar. Es importante saber eso. Imagínense que yo quiero subir esta regla antes de la otra, entonces aquí las voy invirtiendo. Es medio trucutru, no es drag and drop, pero funciona. Luego tengo a los miembros. Bueno, yo me voy a suscribir a la tarjeta. ¿Sí? Luego tenemos el contenido. Yo puedo cambiarle el título de la tarjeta, puedo agregarle una descripción. Agregar una descripción. Y poner un comentario que diga: no sé. No sé. ¡Ah! Perdón. Vamos a ponerle: esto es un comentario. No, de verdad que lleva la originalidad. Una cosa, una cosa bárbara. Los campos son los campos este, personalizados. No voy a ponerle nada. Bueno. Podríamos ponerle esta, esta, vamos a setear esto, de hecho, vamos a setear esto, eh, a ah, chequear, vamos a chequear esto, vamos a ver si funciona, ok. Luego también puedo ordenarlos, ¿sí? O puedo ordenar la lista luego de que agregue esa tarjeta y esto también puedo hacer mi eh, mirroring de tarjetas que se los voy a poner en algún punto todavía no está hecho el video pero cuando esté hecho voy a poner un link acá esto es un poquito ya más complicado básicamente lo que quiere decir esto es que yo puedo poner tarjetas espejo en dos boards es decir lo que yo cambie en una de las tarjetas va a cambiar en la otra y viceversa para mantenerlas de alguna manera este, sincronizadas Ok, entonces eh, aquí tendría que eh, entender un poco cómo es esto, linkearlo a otro board, así que eso lo dejamos para un poquito más adelante. Ok, fíjense que tengo un montón de acciones que hacer y vamos a probar esta regla. Ok. Esta es la regla gigante que creamos y aquí está el command lock. Este comando has been modified. Este comando fue creado. Fíjense que ni siquiera se disparó. Ok. Entonces algo está mal en el trigger. Vamos a ver el trigger. Ponemos a editar. Como verán, nada se está ejecutando. ¿Por qué? Porque nada se está ejecutando. Porque lo estoy haciendo en la lista que no es. ¡Dios! Entonces vamos a crear una tarjeta. Aquí Eso pasa señores Y uno hace un debug y ¿sabes qué? Dices, oh Dios mío, ¿qué está pasando? Ok, creé la tarjeta aquí abajo Apareció aquí arriba ¿Sí? Pero no agregó el checklist Hizo cosas Pero no lo hizo completo Vamos otra vez a este Log de comandos Vamos al log de comandos Y aquí me debe decir el, el error I couldn't find a checklist called tareas. Claro, ya sé lo que pasó. Yo utilicé todo esto muy mal. Así que vamos a modificar para arreglar esta regla. OK, la cosa se paró aquí. Bueno, bueno, vamos a borrar esto porque esto hay que ponerlo nuevo. Hay que agregar una lista vacía. Ups, OK. Hay que agregar una lista vacía, no es una lista existente. en qué fácil de alguna manera es detectar los errores cuando sabemos en dónde buscar el lock? Muy bien, qué bueno que me equivoqué. Entonces vamos a agregar una lista que sea tareas a la tarjeta. Boom, ¿Sí? Como yo tengo algunas acciones después de esto, yo voy a agregar esta acción un poco más arriba. Ok. Vamos a agregarlo más arriba, perfecto, aquí está, perfecto, salvamos y vamos ahora a correr todo esto, tarjeta nueva 3, añadir, oh, ajá, ajá, ajá, vamos a ver, perfecto. Quiero mostrarles esto y creo que es importante que lo vean porque el orden de los factores aquí sí altera el producto. Así que vamos a ver qué fue lo que pasó. Él me creó la lista de tareas y tal, pero obviamente estoy poniendo un ítem para el siguiente domingo. Vamos a borrar esto, agregamos esto, assign to me, yo creo que ahorita sí debe estar todo bien. Entonces, things to do, aquí vamos a hacer test, uno, añadir, a ver, ajá, carita, tararán, wow, ahora sí, bueno, bueno, bueno, parece que la cosa funcionó, fíjense que estoy asignada aquí a la tarjeta, se puso el comentario, es decir, todo corrió de maravilla. Y así es como haces las reglas. Y no solo las haces, sino que puedes corregirlas, pasarlas a otro tablero y clasificarlas en tu librería de comandos. Bueno, bueno, vamos a seguir automatizando y ahora oh, tenemos un tip. Fíjense, el detector que yo hice esto dos veces en las últimas ocho horas y puedo aquí agregar este botón a mi tarjeta. Vamos a agregarlo para que vean cómo lo hace de rápido. Lo agrega, él crea la regla y me hace esto. Yo incluso puedo modificarlo antes de crearlo. Vamos a cambiarle el icono, le podría agregar acciones, lo salvo. Ah, OK. Eh, lista. Le pongo un nombre, <ríe> importante. Y ya tengo mi primer botón que me creó Trello. Cuando yo me meto acá, ya aquí voy a ver un botón nuevo. Todos los botones que yo creé van a estar en esta sección de la tarjeta llamada automatización. Ahora sí, vamos a crear, vamos a crear un botón nosotros solos. Vamos a Vamos a automatización y nos vamos a los botones. Tenemos botones de tarjeta y botones de tablero. Vamos a ver las diferencias entre uno y otro. Por supuesto, el de tarjeta es las tarjetas o card y el del tablero es el del board, board. Ok. Vamos a crear un botón. Fíjense que tenemos un montón de iconitos. A mí me gusta este de debug. Vamos a ver debug. Porque, no sé, estábamos haciendo debug. Recuerden que todas estas herramientas de automatización lo que buscan es la eficiencia y esto puede ahorrarte tiempo cuando haces la sumatoria de todos los clics que te va a ahorrar. Entonces, por eso se pone este tipo de opciones. Si lo marca, una vez que le deja el botón, Trello se va a quedar haciendo sus cosas en el background y tú vas a pasar a la siguiente acción. Vamos a agregar un conjunto de acciones. Como ven ahora no hay un disparador, sino que cada vez que le dé clic va a ser el disparador por defecto. Da es un botón, obviamente. Pero tenía que decirse, los tenía que decir, se los tengo que ser bien meticulosa. Ok. La ciencia es exactamente la misma. Las opciones pueden ser un poquito diferentes entre todas las opciones que tenemos, las reglas, los botones, el calendario, etc. Imagínense que yo quiero crear un botón que cuando este, yo le dé de debug yo voy a marcar el due date, perdón el start date, lo voy a marcar como now porque voy a empezar a debuggear de alguna manera, a quitarle los errores. Eh, voy a crear una checklist nueva que se llame errores encontrados, la agrego acá. Eh, y yo puedo incluso agregar una plantilla al tablero que tenga todas mis listas predeterminadas y solo tendría que usar el primer comando y traerme las listas. Como no la tengo hecha, entonces vamos a agregar este, diferentes, diferentes eh, opciones. Vamos a agregar nada más tres opciones a esta lista. Ok, vamos a agregar error 1, y yo voy a asignar voy a chequear lista no vamos a hacer esto así vamos a suscribirnos a la tarjeta y vamos a poner eh, eh, rename la card. esto es bien chévere porque ustedes van a ver cómo puedo usar las variables aquí en un ejemplo en concreto imagínense que aquí yo ponga una señal de error y aquí entonces voy a copiarme esto para simplemente estoy modificando, o sea, va a quedar el mismo nombre de tarjeta, solo que voy a poner eso de error al principio. Vamos a darle más. Okay. Aquí está, error, comentario y puedo mandar una notificación de correo. Vamos a mandar una notificación de correo. Perfecto, y tiene otras opciones aquí para hacer HTTP request. Eso ya es más avanzado, se los puedo enseñar en otro video más adelante. Ok, yo creo que con esto es suficiente. Vamos a salvarlo y ya está activo. Fíjense ahora que nos cambian un poco las opciones de acá abajo porque podemos tener que tenemos este botón en todos los tableros de este Workspace o yo lo comparto con el Workspace. ¿okay? Ahora fíjense que nos aparece este pequeño insecto acá y vamos a ponerle Debug. Mujer cronopio, error, mujer cronopio y la lista. Quiero darte, quiero darte un rápido paseo por otras opciones que tienes para los botones. Automatización, botones. Y son los botones de tablero. Los botones de tablero es la misma ciencia, solo que no van a aparecer en la tarjeta, sino en el tablero. Vamos a dejar estos engranajes que... Vamos a dejar un robot. Vamos a ver. Robot. Okay. Enable by default. Fíjense que la cuestión que nos salía para las, eh, los botones de la tarjeta ya no sale. Agregar acciones. ¿Qué puedo hacer? Puedo crear una nueva carta con el título test1 en la lista de things to do que tenga una, una etiqueta verde y que tenga una etiqueta roja y que tenga una lista de chequeo eh, a ver bueno, esta va a estar medio rara porque no no tengo tarjetas ya preparadas pero puedo poner el due date en una hora Okay. ok, vamos a añadir esta acción Luego de que la creamos Vamos a crear una lista Entonces, ah, podemos crear listas Perdón, no es una checklist, es una lista Vamos a crear una nueva lista llamada eh, Nuevo cliente, por ejemplo eh, Ajá, ponemos nuevo cliente Claro, esto va a ser medio raro, pero bueno Podemos hacer así, miren, vamos a hacer esto. Esto lo vamos a modificar y vamos a poner una lista. Ajá. Claro, aquí tendría que ser algo más loco. ¿Quieren saber cómo es? Vamos a averiguar. Si vamos a la ayuda, que ya la tenía abierta, aquí mismo están las variables. Entonces vamos a buscar una variable que quizás nos sirva que son las variables de el tablero today the date the date the date the date the number okay board id board name card variables card description card list card number the link the time card labels card members uh, cards date uh, cards time Ah, mira, aquí está la edad de las tarjetas, que es súper bueno cuando estamos mandando reportes. Trigger, copy, found, multiplier. A ver, full name, editions, creator, uh, matches or name. Estoy tratando de buscar cosas que sean de eventos. Pero no me acuerdo mucho. Rules with trigger. Ajá. Rules with trigger such a when list is created, when a car is added to the board. Ah, uh, perfecto. Entonces voy a poner list name. Esto quiere decir que cuando yo corro un comando, él se queda con ese nombre de la lista. ¿Ves? Por eso yo puedo poner acá. En lugar de esto, pongo una variable. Vamos a ver si funciona. Vamos a ver. Este, yo voy a poner nuevo cliente. Contacto. Ok. Y entonces creo esta, esta carta de contacto. Ok. Perfecto. Vamos a, ver, vamos a ver si funciona. Ok. Ahora fíjense que acá, al lado de automatización, me va a salir este pequeño bot. Boom. Estoy creando una lista nueva que me la creo aquí con un nuevo cliente y tiene el contacto con todas las cosas que yo le puse. ¿Qué les parece? Fácil, fácil, fácil. Les voy a dejar el link a esto, pero sobre todo les voy a dejar también el link a esto porque si a ustedes les gusta como yo entrar en todas estas cosas, aquí van a tener la explicación de cómo funcionan todas las variables, es importante aquí que cuando estén haciendo automatizaciones sobre todo que quieran eh, utilizar cosas que acaban de crear o, o todas estas cosas, ustedes pueden ver, using variables in commands with specific triggers, cuando haya disparadores tales que se cree la regla se hagan las acciones aquí me va a quedar todo lo que esa regla de alguna manera o ese botón ejecutó y yo puedo referirme a eso para seguir el comando, entonces en esa lista nueva que yo creé, agarro esa Lista, agarro esa tarjeta nueva y le creo cosas y así voy. Perfecto. Imagínense ustedes que ustedes quisieran combinar cosas y dicen ok, yo quiero que el robot que tengo en el, en el tablero me haga ciertas cosas, pero hay algo que sucede con Butler y es que cuando yo creo una regla de automatización como un botón para tablero, no voy a tener la oportunidad de tener ese acceso a las acciones de la tarjeta. Así que una alternativa podría ser crear una regla que diga que cuando esa lista se cree y esa tarjeta se cree, entonces yo voy a agarrar esas condiciones como trigger de mi nueva de mi nuevo conjunto de alguna manera de acciones. Perfecto. Vamos a ver otra de las opciones de Butler, que es precisamente nuestro calendar. ¿Ok? A ver, vamos a crear un comando para ver las opciones. Aquí también funcionamos con triggers, solo que los triggers van a estar siempre relacionados a las fechas de la tarjeta. Vamos a ver qué tenemos. Como verán, es algo mucho más simplificado. Aquí es muy importante que ustedes determinen los patrones en su día a día que se repiten. Por ejemplo, imagínense que ustedes tienen una serie de tareas de mantenimiento diarias que tienen que crear todos los días, una tarjeta para hacer el tracking de lo que va pasando. Esta es la manera ideal de hacerlo, porque imagínate que cada día cuando llegues a la oficina o un poquito antes de llegar, vamos a ponerle a las seis y media de la mañana o vamos a poner cada lunes si tienes actividades semanales, cada dos semanas, cada primero de primer lunes del mes, cada mes en tal fecha, es decir, es bastante versátil y te da todas las combinaciones de fecha y hora que necesitas para hacer esas tareas repetitivas. Vamos a poner que cada día en la mañana a mí me va a crear mi ta mis tareas diarias. Así que lo primero que voy a hacer es que voy a crear una tarjeta. Bueno, ahorita voy a agregar esto porque no tengo la lista creada, así que voy a crear una lista nueva que se llame tareas del día. Aunque okay, eso después lo borro, pero no, no hay problema. Y fíjense que yo lo puedo ordenar. In the top position, in the bottom position, etcétera, etcétera. Boom. Creamos esta lista. Entonces voy a agregar una tarjeta nueva con el título eh, reporte de fin de semana. En la lista. ¿Ok? Que vamos a usar el mismo truco. List name, que es la que acabo de crear. Esto va a tener un due date de el next working day, por ejemplo. ¿Ok? Y voy a crear una lista de chequeo... Uh, no, nah. vamos a hacerlo así. Ok, perfecto. ¡Pum! Lo creamos. Ok. Y voy a crear otra... Fíjense que aquí también tenemos reportes, etcétera, Pero voy a crear más bien una tarjeta eh, nueva que sea, eh, no sé, salida de camiones, <ríe> qué sé yo, en esa misma lista, pero que termine uh, do uh, the next Friday, next Friday, perfecto, y agregamos, save, perfecto, bueno, Tendríamos que esperar a las 6 de la mañana para correr esta tarjeta. Vamos a hacer una pequeña modificación mientras hacemos el video. Son las 6 y 34. Así que vamos a poner esto. Y agregamos un trigger que sea a las PM y sea en 2 minutos. Mientras vamos grabando el video, vamos a ver si esto sucede solo. Boom, boom, boom. Se tal cada día. Perfecto. Ok, vamos a ver, mientras pasan estos dos minutos eternos en el tiempo de la grabación, porque podría ser así la cosa de... Y pum, cuando se cree la tarjeta. Ah, quiero que vean la magia. Un momento, un momento, que aquí no está creado nada de esto, ¿ok? Pero mientras, como no voy a hacer el... Voy a este, hacer esto del due date. El due date es lo mismo, lo mismo prácticamente de el calendario, solo que funciona en base al due date o la fecha de vencimiento de la tarjeta. Y como verás, tienes triggers limitados. Estos triggers no son retroactivos. Es una advertencia aquí que te da Trello muy gentilmente. Si quisieras, I don't know. Um, at the moment, the card en uh, la, la lista nuevo cliente uh, is due. Entonces haces algo, ¿sí? Vamos a ver, vamos a poner acá tal. Ok, la movemos al tope de la lista. Doing, don, ok, vamos a ver, esta está facilita. La salvamos y decimos: vamos a correrla, ¿verdad? Nuevo cliente. Esto se puso para el 10 de septiembre. Imagínate que yo lo cumplida. Entonces, ella se va a mover como por arte de magia. No, no se va a mover como por arte de magia, porque tiene que ser que se cumpla todo esto y no se ha cumplido. Entonces, vamos a poner aquí 18, guardar. Y ahorita no es retroactivo, así que no va a pasar nada. Y eso es lo que nos advirtió Trello. Pero bueno, imagínense que cuando llegó la hora... Esto se movió a Don. ¡Qué mala está profe! ¡Qué mala está profe! Pero bueno, ustedes se imaginan qué es lo que pasa. Todavía nos faltan unos minutos. Vamos a hacer un refresh. A ver. ¡Ay, Dios mío! Tareas diarias. ¿Saldrá? ¿No saldrá? ¡Qué angustia! ¡Qué desespero! ¡Qué una desesperación muy grande! A ver, que yo lo había puesto. A ver qué ha pasado. No sé por qué estoy hablando así. Vamos a ver. Mm, mm, mm. Every, ah, es que es a las 37, ¿ves? Es que todavía Mírala, aquí ella se estaba haciendo Mientras yo estaba dudando de Butler Aquí está, tareas del día Y se hicieron las dos tarjetas Que yo pues eh, mandé a hacer La de reporte del fin de semana Y la de salida de camiones con las condiciones Si ven acá es el viernes de la semana próxima Y así vamos ¿Qué les parece hasta ahora? Es fácil, ¿verdad? Y te puede facilitar la vida. Así que vamos a ver la última parte de esto que es Butler. Okay, vamos otra vez a las automatizaciones y vamos a los informes. Mira, informes de correo electrónico. Esto es nuevo en Butler con la última actualización de Trello. Puedes... Eh, Captura del tablero, una captura semanal del tablero, lo que vence pronto, tarjetas con plazo vencido y mis tarjetas. Vamos a ver una captura semanal del tablero. ¡Wow! Fíjense, lo hace, miren, lo hace automático. Y yo puedo enviarme una prueba por correo electrónico y puedo programar mi... ¡Wow! Las actualizaciones estarán disponibles los lunes a las 18 y 38. Ver editar mi correo electrónico. Aquí él crea la regla automático. Señores, esto está genial porque puedes modificar la regla que se creó. ¿Ok? Vamos a verlo. ¿Qué tal? Yo puedo poner, miren, estos son los contenidos del tablero reporte HTML, si nosotros buscamos esto acá en las variables de Trello, no sale porque es absolutamente nuevo, qué bueno, qué bueno, así que este en otro video complementario les voy a enseñar a hacer un reporte desde cero, estos son los reportes predeterminados que ahora ofrece Trello, pero tú puedes construir tus propios reportes utilizando toda esta cantidad de variables que te mostré hace un momento. Así que en el siguiente video de Butler vamos a ver cómo construir esos reportes de correo desde cero, from scratch.